Que putos? ¿Ya extrañaba y vos? Bueno, no, no, no. Ok. Lo que les vengo a hablar es de una serie. No de Minecraft, no, no de nada. Sino reaccionando a... Pues... No sé. Sí, creo que sí. A ver, va a ser reaccionando a historias de Gachoray. Right? No sé si les guste. Pues dejen su apoyo. Yo creo que no va a ser ni madres, ¿verdad? ¿Verdad, pinches mamones? ¿Verdad? Ya los ponemos que la verga. Bueno, ya. No es el caso. Yo me despido. Bye. Nos has fallado. Ok, a ver, vamos a ver qué. la verga! ¡No mames! A la verga No mames Pero qué ha pasado? Acaban de salir del útero y se abrazan. Wey, cuando sales del útero, ni siquiera puedes, solo puedes chillar. ¿Cómo vas a pararte en dos? No mames estos bebés. De quién sabe de qué planeta. Te regreso. ¡Alto, ladrona! No, nunca, Hermanita ¿estás bien? Ok, ahí no sé qué le pasó en los brazos de la chica, vean. Vean que... ¿Dónde están los brazos? What the fuck? Ok, no puede respirar. ¡Hermana, no mames! Le ves 100 pesos. ¡Mamá, papá! Ay, es como si dijera... ¡Mamá, papá! ¡Mi hermana se está muriendo! ¡Mamá, papá! Ey, mi princesa, ¿por qué? Wey, esto es una casa, no un pinche hospital, WTF Yo tuve la culpa, ¿verdad? No, no, no, no... ¡Mete allá afuera! ¡Órale, hija la chica! No te... O sea, no tiene la culpa No, no tiene nada que ver una enfermedad con que esté sola No tiene nada que ver Nada, nada, nada que ver, niña En serio, ya cállate Mi amor, no sabíamos que... Pasaría esto, no es tu culpa No, niña, vayas Tú, vete a jugar Con tus My Little Ponies Y soy culpable De su muerte ¿Está muerta? ¿Está muerta? No dejaré que le, le... O sea, ¿qué? <ríe> si sí, yo soy culpable De su muerte <ríe> No sea muerto ¡No sé, es pinche niña que escribió esto! <risa> A ver, si sí soy culpable de su muerte. No dejaré que le dé otro ataque por mí <risa> O sea, ¿está muerta o no? <risa> Oye, estaba editando esta madre y me di cuenta de que la niña no tiene... O sea, van a ver más adelante por qué, pero la niña que escribió este guión pasó de una historia a la otra. O sea, la enfermedad de la niña que tuvo ahorita no tuvo nada que ver, o sea, ni al caso, o sea, tampoco una niña de... 8 años va a tener imaginación y se estará también preguntando por qué mi pinche cuarto parece discoteca. Si ¿Es que traigo estas luces LED, no sé, no enfoca ni madres, puta webcam, me voy a comprar otra. Eh, pero el chiste es de que no tiene nada que ver la historia. ¿Qué va a hacer una niña con de 8 años? O sea, Pero bueno, está haciendo un buen esfuerzo. Eso sí. Eh, ya que... Bueno, ya. Yeah viendo esto, esto es relleno para que dure más el video Bueno, aparte para explicar ¡Ya, chinga tu madre! No vas a salir así No mames, se, se volvió una puta ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi hermana! ¿Síste? ¡A la verga! <ríe> no, eso no es su hija Vea, ya, tra ya trae todo roto No, sin, sin zapatos y toda... Ya se las me ve cogido bien negros, ¿no?